En este curso, como hemos visto, vamos a empezar por hablar de todo lo que es la importancia de citar correctamente. ¿Mm? Bueno, eh, para esta parte voy a utilizar las la guías de la U de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde tenemos, pues, por ejemplo, eh, distintas guías donde vais a encontrar más o menos toda la información que está relacionada con este tema tan importante como es evitar el plagio. Eh, entonces eh, es fundamental eh, bueno, que aunque supongo que lo sois, ¿no? eh, seáis conscientes eh, de la importancia de, de evitar el plagio desde que empezáis a cometer un, un trabajo, eh, eh, existen evidentemente distintas, eh, distintas, distintos comportamientos que nos van a llevar a, a evitar el plagio y que bueno, pueden ser evidentemente desde una buena organización de todo lo que es el trabajo intelectual, a bueno, al uso de un gestor de referencias bibliográficas, y bueno, a tener unos conocimientos. adecuados, pues acerca, por ejemplo, de qué es lo que se debe citar, cómo podemos hacer una cita, qué diferencia hay, pues, entre si, por ejemplo, una cita literal, etcétera. Y para frasear, por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Eh, aquí, eh, en esta guía, podéis ver eh, eh, cómo está definido el plagio, eh, que básicamente pues consiste en copiar, en lo sustancial, obras ajena, dándolas como propias. Eh, es importante que, que sepáis que eh, el, el plagio, eh, el plagio eh, puede ser eh, eh, consciente o inconsciente, es decir, si, si uno... Eh, pues alega que no, no sabía que, que eso era plagio eh, eso no le exime de que, de que ha plagiado ¿vale? por lo tanto es importante también conocer por tanto los tipos de plagio que los tenemos aquí ¿vale? y aquí tenéis eh, veis el plagio intencionado y el inconsciente ¿vale? Eh, todas estas guías y enlaces los voy a incluir cuando ya el vídeo esté publicado lo voy a, lo voy a incluir en, en la descripción del vídeo aquí en esta pestaña podéis ver eh, cómo se puede evitar el plagio y la diferencia que hay entre eh, pues parafrasear y usar citas textuales sabréis para frasear, es decir, lo mismo que ha dicho un autor, pero con nuestras propias palabras. Cuando escribimos, pues tenemos que sintetizar, tenemos eh, probablemente pues podremos usar en un mismo párrafo varios trabajos a la vez, pues si nosotros hacemos esa labor de síntesis realmente e incluimos al final las citas en ese párrafo, pues ya de esa manera estaríamos citando correctamente y evitando el plagio. Aquí tenéis algunos consejos de cómo parafrasear. ¿Vale? por ejemplo usar sinónimos o cambiar de la voz pasiva por la activa eh, cambiar la estructura de las palabras, de las oraciones, de los párrafos, etcétera. Yo también creo que, puesto que nosotros cuando eh, elaboramos un manuscrito o un trabajo, realmente hacemos un trabajo de escritura creativa, realmente luego, pues, eh, ahí se conjugarán distintos elementos, como puede ser, pues, la forma de, de que uno escribe o cómo uno se expresa. Eh, evidentemente, también influye el, el campo científico, la, la el argot, etcétera. A veces lo, lo, los alumnos en general el problema que tienen es que no saben eh, pues, qué hay que citar y qué no hay que citar. ¿vale? Entonces, más o menos para que lo, lo entendamos de una manera un poco eh, casera, eh, todo aquel conocimiento específico atribuido a otra persona tendríamos que citarlo. ¿Vale? lo que es eh, todo lo que nosotros lo creemos eh, como original, no había que citarlo, y eh, en algunos casos, eh, por ejemplo, lo que se considera un conocimiento general, divulgado y conocido por todos, tampoco sería necesario citar. Por ejemplo, decir en una frase, eh, Miguel de Cervantes escribió el Quijote. ¿Vale? Entonces, eso que es un conocimiento general, divulgado, conocido, no no tendría que, no tendríamos que citarlo. De todas maneras, cuando estéis haciendo eh, pues, vuestros trabajos de fin de estudio o, o tengáis un trabajo con, que esté pues, dirigido o tutorizado, pues siempre que tengáis dudas, pues podéis acudir a, al tutor. Estas ¿vale? textuales se utilizan entre comilladas. Eh, porque lo que se trata es de distinguir claramente qué es eh, contenido o creación del autor eh, de vosotros y qué es eh, contenido de otra fuente ¿vale? entonces mm, normalmente o en, en, en líneas generales se, se considera que una cita pues de unas 45 palabras incluyendo por supuesto la, los, los artículos etcétera eh, se pueden poner entre entrecomilladas en el mismo párrafo ¿vale? pero si tenemos que por ejemplo citar un texto más largo de más de 45 palabras pues eh, sería necesario pues, eh, incluso hacer un párrafo aparte ¿vale? aquí por ejemplo lo tenéis explicado en, en, el estilo, en el estilo APA me voy a esta guía, aquí tenéis en esta pestaña ejemplos de distintos estilos eh, bibliográficos eh, y estos que están aquí eh, pues son los que podemos considerar más populares o más estándar en el caso de la biología pues mmm, podríamos usar el estilo Vancouver eh, porque es el que se suele usar en el área de la biomedicina ¿Mm? Eh, los, estos estilos en muchos casos pues tienen una guía del estilo donde explica pues cómo se citaría eh, eh, te explica pues los distintos modelos de referencia, etcétera podéis usar esta guía de la, de la de la BUS de la Biblioteca Universidad de Sevilla que, bueno, que, donde podéis por ejemplo ver los modelos de, la, de los distintos tipos de referencias bibliográficas según las tipologías documentales Realmente, y como podéis imaginar, si nosotros utilizamos un gestor de referencia bibliográfica como el que vamos a aprender, Mendeley, pues eh, todo esto, por ejemplo, de los estilos, Mendeley nos ahorra mucho trabajo. ¿vale? Recordaros que eh, la, la Universidad de Sevilla eh, dispone del programa antiplagio Turnitin. Eh, aquí os enseño la, la página de... La página de, del, de la biblioteca eh, de la Universidad de Sevilla donde explica cómo eh, se gestiona este programa en nuestra universidad. Este programa eh, funciona como es un software de, de, de similitud o de comparación y lo único que hace es detectar el plagio comprobando la, las coincidencias de lo que nosotros incluimos en nuestro trabajo, eh, incluyendo las referencias, la, las citas, todo eso lo lo compara con eh, múltiples fuentes de información. Se establece un, un informe de originalidad basado en un porcentaje. Y tiene, este programa tiene distintas utilidades, que aquí tenéis toda, toda la información. Seth Mendeley es un eh, gestor de referencia bibliográfica eh, que tiene una versión eh, de escritorio o de aplicación que es esta que os voy a enseñar, ¿vale? Y luego tiene una versión web. Eh, actualmente, eh, esto es así actualmente, eh, aunque Mendeley está en continuo desarrollo. Eh, estas dos versiones, eh, bueno, Mendeley ahora mismo también está trabajando en una versión nueva, que está en beta, eh, pero yo os aconsejo que ahora mismo pues trabajéis con lo que yo os voy a explicar ¿vale? con Mendeley Escritorio y Mendeley Web entonces estas dos versiones se sincronizan ¿Mm? esto quiere decir que todo lo que hagáis en Mendeley, Escr en Mendeley Escritorio va a estar sincronizado con eh, la nube con, con, con, la, con nuestra versión de nuestra cuenta de Mendeley en la web y por lo tanto cualquier cosa que hagáis desde un lugar u otro desde ambas versiones va a estar sincronizado ¿Cuáles son las eh, funcionalidades principales de Mendeley? Bueno, pues la, las funcionalidades principales de Mendeley eh, son eh, que es un gestor bibliográfico, ¿vale? Esto quiere decir que yo puedo tener, como veis aquí, este es mi, mi Mendeley eh, en el que estoy, estoy autentificada ahora mismo, la, la tengo abierto, ¿no? <risa> Perdón. Y eh, aquí yo lo que tengo pues son eh, carpetas con eh, las la referencias que yo he ido organizando en cada carpeta porque, bueno, pues estas carpetas pues son como distintas necesidades mías de, de investigación o eh, trabajos que estoy haciendo, ¿vale? De forma que es como si fuera una base de datos personal de artículos y, y documentos. Eh, todas estas carpetas son privadas realmente la, solo las puedes ver eh, tú porque es un gestor documental también ¿por qué? porque fijaros que yo junto a alguna referencia yo tengo un icono de PDF que yo puedo hacer clic sobre él lo puedo abrir y leer ¿vale? y además tengo un visor o una herramienta donde por ejemplo puedo hacer pues eh, puedo destacar o subrayar eh, partes de, del, del artículo, veis ahí tengo por ejemplo una parte subrayada, pero yo puedo yo que sé subrayar esto de aquí, ¿vale? Y en el momento que yo hago esto, pues esto se queda guardado y cuando vuelva a entrar al documento puedo ir a las partes que yo he destacado, ¿vale? El social de investigación la podéis ver desde, desde aquí, desde la versión web. Eh, también, por ejemplo, en la aplicación de móvil eh, podéis seguir, por ejemplo, lo, las nuevas notificaciones de los grupos. Eh, a través del perfil que uno tiene, pues incluso como esto es una red social de investigación, eh, tú puedes dar visibilidad a tu producción, se pueden ver métricas, etcétera. Veis que aquí además hay otro, otras, otras opciones que también pues, va incorporando Mendeley, eh, por lo que también podemos decir que eh, facilita la gestión de datos de investigación aquí por ejemplo en la pestaña Careers pues podemos eh, eh, buscar eh, ofertas de laborales y también solicitar eh, financiación para determinados proyectos de investigación como veis eh, el interfaz eh, de la versión escritorio eh, está dividido en tres eh, partes vale esta primera parte que tenemos aquí tenemos eh, lo que es eh, la, la opción de poder buscar en los papers de Mendeley y luego aquí donde pone My Library estarían todas las carpetas estas primeras que aparecen aquí están predeterminadas eh, algunas puede ser puede ser que al principio no os aparezca como Needs Review pero conforme vayáis usando Mendeley os aparecerá y luego como veis todas estas que están en, con las carpetas en amarillo son todas mis carpetas privadas Luego, si os dais cuenta, aquí eh, tenemos la parte de los grupos. Eh, eh, no sé si sabéis que en Mendeley eh, uno puede crear eh, grupos privados, públicos o semipúblicos. Eh, por ejemplo, los grupos privados, que son estos que aparecen, eh, son grupos que, que, como su propio, su propio nombre indica, eh, podríamos crear, por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo, un escrito, un, un manuscrito o un artículo en colaboración Entonces podemos crear un, un grupo privado, invitar a um, otros colegas que tengan Mendeley Enviándoles un correo electrónico y podríamos, pues, a través de este grupo, pues, compartir las referencias, los PDFs, las anotaciones, etcétera aquí, eh, bueno, esta parte de aquí, que son los filtros, eh, como Mendeley eh, realmente lo que contiene es una base de datos pues eh, conforme vais añadiendo documentos y referencias se va creando automáticamente todos estos filtros tener en cuenta, fijaros, yo tengo, lo podéis ver aquí abajo si os posicionáis en All Document, tú puedes ver cuántos documentos tiene los filtros te ayudan a, en un momento dado, pues buscar eh, aquello que te interese eh, dentro de tu propia base de datos, ¿vale? Se puede buscar, como veis, por por autores, por palabras clave de autor, por si nos no acordáis bien del apellido, por ejemplo, podéis buscar por autores, etiqueta y publicaciones. Eh, esta parte central es donde podéis ver las referencias y si ¿Me os dais cuenta, al pinchar en cada una de las referencias, siempre se va a activar el panel de detalles. ¿vale? El panel de detalle es editable. ¿vale? Si hay algún fallo, yo puedo pinchar aquí ¿veis? y editar. Voy a decir aquí que los detalles son correctos. Eh, y luego otra cosa que os voy a explicar es eh, esta pestaña que es Notes, que... Que, que es muy interesante, eh, sobre todo si queréis usar eh, Mendeley también, pues como una forma de organizar en general vuestro trabajo intelectual. Aquí podéis hacer eh, anotaciones, mm, por ejemplo, yo voy a poner este documento, eh, voy a poner este documento, eh, lo, incluiré, lo incluiré en el apéndice, vale, voy a poner esto que es una tontería, pero es para que veáis cómo funciona incluso um, lo podéis relacionar con, por ejemplo las notas a pie de página ¿vale? Eh, entonces aquí pues yo siempre recomiendo utilizar esta parte pues como una especie de, de escritura ¿eh? ¿vale? entonces fijaros yo acabo de, de añadirlo y ahora si yo busco aquí en search a, y busco apéndice, ¿veis? me recupera eh, eh, las notas que yo voy añadiendo. ¿Mm? Es decir, que desde aquí, desde esta cajetilla, busco en, eh, en toda mi base de datos de Mendeley. Pero, por ejemplo, yo puedo poner aquí Diatoms, uh, and, uh, yo qué sé, voy a poner Biotechnology, y veis, yo pincho. Aquí puedo buscar, en caso de que os interese, ¿eh? y bueno, me ha buscado, me ha encontrado solo este, y yo podría arrastrar ahora este eh, y guardarlo en cualquiera de mis carpetas. Las, os voy a explicar ahora eh, las carpetas por defecto. Eh, bueno, ya os habéis dado cuenta que la primera es All Documents. Cuando nos posicionamos sobre All Documents, eh, pues veríamos todos los, eh, todos los documentos, eh, que tenemos añadido si queremos buscar sobre todos los documentos tendríamos que estar sobre el documento si queremos buscar en una carpeta concreta pues tendríamos que hacer clic sobre esa carpeta seleccionarla los, eh, la carpeta de recientemente añadido eh, él es eh, conforme tú vas guardando documentos o te importas desde las distintas bases de datos pues aquí eh, te eh, voy a darle aquí eh, pues aquí te, te muestra lo, lo que tú has añadido en los últimos 14 días esta carpeta eh, se, se va eliminando automáticamente por lo tanto no hay que tocarla. Eh, bueno los recientemente leídos son los documentos eh, que tienen pdf y que yo he abierto recientemente favoritos pues documentos que yo quiero destacar eh, simplemente de entre toda la masa de documentos que tengo guardado luego es muy importante en la carpeta my publications bueno esto aquí se está voy a darle a ver un momentito voy a darle como tabla ¿no? voy a hacer una cosa porque esto se está viendo a ver si sí, haciendo ahí vale, eh, es que esto está muy, muy grande, ahí va voy a, voy a abrir aquí un poquito y así también, mira, os enseño cómo esto se va, ahí va que sea que se veía muy mal bueno, eh, vale, entonces la, lo, en la carpeta My Publication eh, solamente se puede eh, incluir aquellos documentos de lo que seáis autores y que se puedan compartir por lo tanto no tengan eh, ningún tipo de restricción de, mm, con las editoriales etcétera más último en la carpeta Unsorty están todos aquellos eh, artículos o referencias que no están organizadas en ninguna carpeta ¿Eh? mm, es una forma eh, de esta manera Mendeley un poco pues te dice ojo esto no está en ninguna carpeta pues deberías de organizarlo para bueno, organizar tu tu trabajo, ¿no? una cosa importante es que eh, este es el botón de sincronizar ¿vale? Eh, que si en algún momento observáis que no hay una sincronización imaginaros, habéis guardado pues no sé, un PDF desde la versión web y nos aparece, bueno, pues le dais aquí y ahora veréis que aquí eh, bueno lo voy a dar otra vez ahora es que está, está yendo un pelín lento bueno, voy a ir Vale, voy a ir ahora. ¿Veis? Ahora eh, está, ¿veis? Sincronizando aquí abajo. Aquí tenéis eh, los menús principales. File, Edit, View, Tools y Help. Y aquí tenéis eh, unos iconos rápidos. ¿Mm? Eh, con, mm, ¿Cómo podemos, por ejemplo, desde los iconos rápidos, podemos crear carpeta haciendo clic aquí? ¿Vale? ¿Lo veis? Cuando yo le doy, me sale aquí. Y ya aquí podría escribir. No lo voy a hacer porque ya tengo... Como he dicho, tengo muchas carpetas. Eh, y otra cosa interesante, bueno, yo puedo evidentemente eliminar, tar, eliminar carpeta ¿m? seleccionándola eh, previamente, eh, que simplemente poniéndome sobre ella. Eh, y luego hay una cosa muy interesante que os habréis a lo mejor observado, que es que yo puedo crear carpetas y subcarpetas. ¿vale? entonces yo siempre digo que esto es muy interesante porque yo puedo tener pues por ejemplo un, un artículo que estoy trabajando puedo crear una, una carpeta principal para ese artículo pero luego puedo ir creando por ejemplo subcarpetas para cada una de las partes del artículo, introducción la metodología o yo que no sé, el, el, conclusiones y así voy organizando mis referencias dentro de esa propia estructura intelectual de mi trabajo ¿vale? entonces son trucos que bueno y recomendaciones que os pueden dar idea, aunque luego cada uno probablemente pues aplicará en su, su propia experiencia y su propia forma de, de, de trabajar. Aquí tenemos la opción File, eh, que desde aquí básicamente lo que vamos a poder hacer es eh, pues todo lo que es añadir eh, archivos añadir o sea pdf eh, añadir eh, entradas de manera manual etcétera esto ahora lo voy a explicar cuando empiece con eh, lo que es eh, cómo añadimos documentos ¿eh? a Mendeley eh, después aquí tenemos eh, la pestaña edit eh, que nos va a permitir pues por ejemplo eh, cosas interesantes que no están en los iconos rápidos, pues son, por ejemplo, cortar, copiar y pegar. Fijaros, es que porque eh, os voy a explicar, me voy a adelantar un poco, que yo mmm, desde, por ejemplo, una carpeta cualquiera, eh, voy a buscar una, por ejemplo, esta, pero eh, también con Mendeley podemos hacer, en un momento dado, una lista sencilla de bibliografía o podemos copiar una determinada referencia en un documento. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues fijaros, yo me voy, me pongo en la primera, ¿vale? De este, de esta referencia y ahora le doy a Edit, le digo, eh, un momentito, pues, vale, lo vamos a hacer de otra forma más fácil. Me posiciono en la primera referencia, le doy al botón derecho del ratón sobre la referencia primera de esta carpeta y le digo seleccionar todo, ¿vale? Y ahora, sobre esta selección, botón derecho del ratón, copiar como, y selecciono eh, como cita formateada. ¿Vale? Y ahora me voy a un documento, yo, bueno, voy a usar este que es de LibreOffice, y voy a hacer aquí, voy a poner aquí, bibliografía eh, sencilla eh, listado. ¿Vale? Y ahora voy a hacer, esperemos que funcione, eh... Control V, ¿veis? Y me... La pestaña View es fundamental. ¿Por qué? Porque en la pestaña View tenemos eh, todo lo que está relacionado con los estilos bibliográficos. Ya os he dicho que esta parte es la más interesante de usar un gestor. La posibilidad de formatear pues, tu trabajo en un estilo que en un momento dado te, te pidan o te exijan o en cualquier estilo de cualquier revista prácticamente publicada en el mundo los gestores de referencias bibliográficas trabajan con más de 3.000 eh, estilos de miles y miles de estilos bibliográficos Incluso, entonces eh, desde esta eh, pestaña view eh, hay una opción eh, veis que yo tengo predeterminado que, la, que se vea la, la biblioteca mis referencias se vean como cita es decir, en qué tipo de estilo estoy yo citando que en este caso como podéis ver es en el APA ¿vale? O también puedo ver la biblioteca, mi biblioteca la puedo ver como tabla, ¿vale? Que sería esta forma. Tener en cuenta que todo esto de aquí ¿eh? se puede, fijaros, ¿eh? como tabla, se puede ordenar, se puede cambiar lo, los criterios. ¿eh? ¿Veis? Yo dándole aquí me aparece mmm, por fecha, lo puedo ordenar por fecha, lo puedo quitar aquí por autores, ¿vale? Entonces, mmm, esto es muy, muy interesante o lo puedo poner como library, como cita y luego fijaros que aquí están los estilos de cita, ¿vale? los estilos bibliográficos el que está con el punto negro ese que yo tengo predeterminado, pero yo lo puedo cambiar ¿vale? yo puedo hacer así, clic aquí y me cambio al estilo y cubo ¿vale? y si yo le digo view eh, library citation ¿veis? ahora ya no me pone APA sino me pone como cubo ¿vale? como el cubo, perdón, y si os fijáis en este caso ha pasado de ser un sistema de cita autorfecha a un sistema de cita numérico, ¿vale? Incluso si en estos predeterminados no está el que a mí me interesa, puedo irme a esta opción que es More Styles, ¿vale? Y puedo buscar, pues no sé, voy a poner una revista cualquiera, voy a poner, por ejemplo, eh, bueno, a ver, se queda un poquito... Vale, Voy a poner, por ejemplo, bueno, fijaros, yo voy a poner journal, por ejemplo, journal, voy a poner... Y cuando empieza a escribir no me sale nada, ¿por qué? Porque aquí los que me muestran son los que yo tengo instalados. Si no lo tengo instalado, me tengo que ir a Get More Styles, ¿vale? Y ahora busco, por ejemplo, el, voy a buscar una revista de biología, journal of eh, biology. Bueno, International Journal of Biological Science. vale Y le voy a decir instalar. Ya está, veis que ya pone aquí instalado. Pues ahora me puedo ir, le doy DOM a hecho. Y ahora me voy a View. Otra vez y te hecho un Style. Me voy a More Style. Y ahora lo que voy a hacer es hacerlo como puede terminado. A ver. Un momentito. Voy a buscar, ahí está, ¿lo veis? Y ahora ya le digo use this style, down, y esta vez no, mmm, voy a darle aquí, vale, voy a ir a view, library citation, a ver si me lo hace, se ha quedado como pillado, no, no me lo ha hecho, bueno, lo, lo hago otra vez y si no, pues nada, lo dejo, algo habré ha hecho mal, es que son muchos pasitos a veces. Mm, vale, es voy a abrir, a ver si puedo abrir mira, voy a abrir, eso, voy a abrir un poquito más la ventana vale, aquí lo tengo es este, Use This Style ahora, ¿veis? ya me lo ha he hecho y ahora lo tengo ya, ¿veis? ahora me está mostrando el estilo de esta revista, ¿ok? Una de las cosas que sí que os voy a explicar, eh, que es muy importante, que también podemos eh, cuando, desde el principio dejarlo configurado en, en Mendeley, es que desde eh, la pestaña View, Citation Style, eh, cuando nos vamos a More Style, veis en esta ventana, aquí abajo, fijaros, hay dos opciones que son muy importantes. Y que yo os aconsejo que desde el principio la predeterminéis, la pongáis como fija. Fijaros que independientemente del estilo que uséis, aquí dice incluir URLs y los datos de acceso en la bibliografía, mmm, o sea, para la referencia bibliográfica, en todos los tipos de documentos. O sea, que os va a meter las URLs en, en todos los tipos de documentos, sean impresos o electrónicos. Entonces yo aquí os aconsejo que desde el principio pongáis Only for webpage, ¿vale? Por lo tanto, solo va a incluir esos elementos para lo que es la, las, eh, la referencia de bibliográfica de documentos eh, tipo página web, ¿vale? Y luego, fijaros que dice, a continuación, la lengua de las citas y la bibliografía. Cuando aparece default por defecto, te va a usar como lengua de la cita y bibliografía el inglés, ¿vale? Entonces, si estáis escribiendo un manuscrito en inglés, estupendo, lo dejáis. Pero si lo estáis haciendo en español o queréis que todo esté en español, lo podéis cambiar desde aquí, ¿vale? Vamos aquí y podemos poner, ¿veis? Spanish Spain. Entonces lo podemos dejar ya predeterminado. Pues, España Tools es también muy importante ¿por qué? porque eh, desde esta pestaña eh, es de donde eh, instalamos todo lo que necesitamos para pues, eh, formatear con los procesadores de texto, el, por ejemplo, el web importer, que ahora explicaré lo que es, etc. Es decir, todo lo que son las mini aplicaciones para que podamos eh, trabajar bien con Mendeley. Eh, otra herramienta interesante que tenemos desde Tools es esta está presente en la, la mayoría de los gestores de referencia, vale, la comprobación de duplicado, ¿Mm? por si queréis en, en algún momento, pues ver eh, si tener en cuenta que cuando usamos, por ejemplo, distintas bases de datos eh, internacionales, como pueden ser, pues no sé, WoS, Scopus, etcétera, puede que nos traigamos algunos eh, resultados o referencias duplicadas bueno, pues desde aquí las podríamos limpiar yo tampoco lo voy lo voy a hacer ahora simplemente para lo que tengáis en cuenta y también, evidentemente puede ser que un mismo artículo lo queráis tener en dos carpetas distintas ¿vale? eso también <coughs> es posible pestañas gel, aquí tenéis ayuda y el, tenéis el soporte también con Mendeley ahora eh, vamos a Vamos a explicar los eh, procedimientos eh, para eh, añadir, es decir, cómo vamos mm, nosotros añadiendo o guardando las referencias y los documentos que necesitemos para nuestro trabajo. Si estamos en, aquí en, en la en Library, eh, estamos en la versión web. ¿Vale? Pues aquí también tenéis la opción de añadir, ¿vale? Añadir documentos, añadir carpeta ¿vale? Entonces, básicamente los procedimientos para, para añadir eh, nuestros documentos en, en Mendeley eh, son... Eh, Mendeley trabaja muy bien eh, añadiendo eh, mediante el PDF, ahora vamos a hacer un, un ejemplo... Eh, podemos también, eh, de algunas bases de datos, importarnos listados eh, de referencias que hayamos obtenido a través de una estrategia de búsqueda, eh, trabajando con distintos tipos de ficheros, como puede ser el Keybase, con por ejemplo, BigTest, RIS, etc. Podemos también, eh, por ejemplo, eh, añadir una entrada manualmente, eh, que sería en el caso que no es el más deseable, pero puede, puede hacer falta, por ejemplo, pues que yo pueda eh, pues, añadir aquí una referencia pues, manualmente y yo voy escribiendo aquí, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo así un poco por encima eh, y eh, puedo poner aquí... Eh, pues el, aquí el campo título, pues pondría el título del libro, etcétera vale, si os dais cuenta, esto también es importante que lo sepáis aquí podemos ver todas las tipologías documentales que permite referenciar Mendeley ¿Mm? normalmente cuando trabajamos, por ejemplo, con los pdf normalmente te extrae directamente la tipología documental porque lo que hace Mendeley es que cuando subimos el pdf nos extrae los metadatos ¿Mm? Eh, también os voy a explicar, a, otra forma es usar eh, la Watch Folder, ¿vale? La Watch Folder es una carpeta monitorizada, eh, que quiere decir que yo puedo, ¿veis? Eh, cuando eh, hago clic aquí, voy a buscar, eh, yo he creado hoy para, para el curso en el escritorio, veréis que he creado aquí, ¿veis? Una carpeta que se llama pdf mendeley si yo la selecciono y hago clic en ella y le digo eh, aplicar ok vale veis lo que está haciendo me está subiendo ¿eh? ahí están unos doc estos documentos que yo tengo previamente guardadas en mi carpeta de, de tal manera que si tú monitorizas esa carpeta cada vez que guardes ahí un PDF te lo sube. Y fijaros lo rápido, lo rápido que ya me ha traído, los metadatos ¿eh? de este documento. Fijaros que de información, incluso un astra, los astra. Y aquí fijaros que por defecto me ha detectado que es un artículo de revista. ¿eh? Y ya pues yo este documento, incluso, ¿eh? esto lo he bajado esta mañana, pues los podría perfectamente leer. Mendeley funciona muy bien con lo que se conoce como arrastrar y soltar ¿eh? el drag and drop, entonces yo puedo abrir la carpeta y este documento lo suelto aquí ¿vale? y al soltarlo eh, lo añadiría ¿vale? ya lo tengo añadido pero bueno ¿vale? también y luego también yo puedo file, add file y eh, buscar pues desde mi ordenador eh, a ver, me pues voy a escribir Perdón, me voy escritorio, ¿vale? Y buscaría aquí mis PDF de Mendeley y los podía subir uno a uno o todos a la vez, como si son 50. ¿sí? Por lo tanto, si tenéis PDF ya guardados que necesitáis trabajar, pues ya podéis empezar a, a subirlo ¿sí? Y lo último que os voy a explicar es el web importer, eh, que eh, para ello eh, tengo aquí seleccionada, ¿vale? Una página, ¿vale? Aquí está, ¿sí? ¿vale? Imaginaros que yo quiero esta página web, que la he utilizado para mi trabajo, es un ejemplo, ¿eh? Eh, la quiero guardar porque la voy a citar y la voy a referenciar, entonces yo ahora mismo estoy en Chrome, en Google Chrome y entonces puedo, veis que aquí eh, tengo el web importer, entonces había clic aquí, el web importer se comporta como un capturador eh, de datos de la web. ¿sí? Si hay PDF y están disponibles y los detectas, te va a preguntar si lo quieres guardar. ¿Veis? Yo lo puedo aquí desactivar o lo activo. Y luego lo puedo guardar en una carpeta de las mías. ¿Eh? Como estoy dentro de Mendeley Escritorio, pues ya me muestran mis carpetas. ¿Eh? ¿Vale? Eh, pero, bueno, voy a poner esto mismo. Y eh, ahora eh, simplemente eh, pues yo podría... Eh, añadirla directamente vale, y en el momento que le doy aquí a, a y aquí en teoría con este tick verde pues ya veis la podría ver en mi eh, biblioteca fijaros que ya la tengo aquí ¿eh? y está fijaros definida como una web page y si me voy a escritorio le voy a dar aquí me voy a all documents y eh, fijaros que ya la tengo aquí ¿eh? en este caso les voy a decir que los detalles son correctos ¿Vale? necesitamos completar la referencia lo hacemos desde el panel de detalles yo en mi caso bueno vamos a trabajar voy a trabajar con libreoffice ¿eh? yo ya me lo, me lo he instalado la, bueno la apariencia del, del del plugin en los procesadores de texto bueno es distinto si usas libreoffice a o usas el, eh, o el Word, ¿vale? Microsoft Word. Eh, en LibreOffice, como veis, la, eh, cuando yo instalo el plugin de cita desde las tools de Mendeley Escritorio, eh, se me pone aquí, ¿veis? Eh, todas estas uh, funcionalidades son las que trabajan con, con Mendeley, ¿vale? En, en Mac también más o menos salen así. Eh, creo recordar, y en, y en, en Microsoft Word, Word perdonar. Eh, eh, cuando yo abro el documento, el, el documento nuevo, me va a aparecer en la opción, eh, re, eh, en la pestaña referencias, en, en el procesador de texto de Microsoft Office, el, es una, te vas a la pestaña referencia y en la pestaña referencia pues te aparece una cajetilla con el icono de, de Mendeley ¿vale? y ya ahí vas a ver pues, las opciones iguales que las que yo tengo aquí ¿vale? entonces que es eh, insertar cita deshacer una, una edición que hayamos hecho de una cita fusionar citas insertar la bibliografía refrescar para hacer algún cambio, elegir el estilo de cita y esto si lo queremos exportar a, a Word. ¿Cómo oh, formateamos eh, nosotros eh, un, un documento? ¿Cómo formateamos nosotros un, un documento? Eh, con, eh, insertando las citas en, en el texto. Bueno. Claro, evidentemente aquí lo complicado es todo lo que es la redacción del texto, etcétera. Entonces yo aquí he diseñado un documento muy básico, ¿vale? De, como si estuviera escribiendo una, algo. Bueno, lo voy a poner más chico. Ahí. No, creo que así lo veis bien, ¿no? Bueno, entonces yo tengo aquí un, un trabajo que estoy escribiendo y eh, fijaros que yo aquí, bueno, ya tengo he hecho dos citas porque he probado que el plugin iba correctamente. Entonces, voy a explicar cómo nosotros trabajaríamos. Vale. Bueno, imagin, imaginamos que nosotros estamos escribiendo en este trabajo vamos a analizar los estudios de... Vale, bueno, vamos a suponer que nosotros aquí, en este párrafo, que estamos escribiendo, tenemos que insertar una, una cita, ¿vale? Pues nos vamos aquí, Insert Citation. Hacemos clic y fijaros que se os abre esta cajetilla de búsqueda que como observáis es el editor de cita de Mendeley. Quitamos esto, a ver, se me queda esto, ahí. Voy a quitar todo esto, ¿vale? Entonces yo puedo aquí buscar, por ejemplo, cualquier palabra, eh, voy a buscar a ver a spinning, bueno, por ejemplo, esto vale. Veis, y yo lo que hace es que me busca lo que yo quiero el trabajo que yo quiero citar, me lo busca en mi eh, biblioteca de Mendeley, porque lo que hace esto es este plugin conecta mi documento que yo estoy formateando con mi eh, base de datos personal. Vale, entonces, si veis, yo acabo de añadir una cita pero puedo añadir otra cita a continuación voy a buscar otro trabajo eh, yo lo, por ejemplo este bueno, este me dice que no, te, no tiene autor tendría que comprobar bien qué le pasa pero bueno, lo voy a dejar ¿vale? esto, por ejemplo, si observamos algunos errores de este tipo acudimos al panel de detalles ¿Mm? ¿vale? Eh, bueno, vamos a suponer eso que yo eh, estoy... Insertando, le digo OK. ¿Vale? Bueno, aquí me hace una cosa. Ahí va. ¿Veis? Y ya me ha puesto, como podéis ver. Eh, mira, ahora lo que va es, ya sé lo que le está pasando, que va un poquito más lento de lo normal, puede ser, ¿eh? pero bueno, lo normal es que vaya todo bien. Te voy a hacer otro, otro ejemplo práctico. Vamos a suponer, ¿vale? Um, el estudio de ¿Vale? Vamos a suponer que yo eh, ahora eh, voy a insertar otra cita que voy a buscar. A ver. Voy a buscar foto. Vale, vamos a suponer que yo inserto esta cita. ¿Vale? Bueno, esto no sé, lo hace así un poco raro, pero bueno, da igual. Yo nunca he trabajado con LibreOffice, ¿eh? siempre uso Word, pero bueno, no pasa nada. Vale, imaginamos que nosotros hemos insertado aquí una cita, ¿vale? Y eh, imaginaros que a continuación inserto otra cita. Eh, y en mi caso, en este caso, eh, vamos a suponer... Eh, te voy a cancelar esto. Ay, perdón. Voy a poner la cita aquí abajo, ¿vale? vale Vamos a poner eh, insertar cita y aquí vamos a buscar otro trabajo. Vamos a buscar, eh, yo qué sé, ay perdón, tengo que quitar todo esto. Voy a buscar col, notor autor, vale, coleman y cojo esta y la, y la añado. Bueno, aquí, citation style. Ando. Bueno, esto cuando salga eso es que entiende que estamos editando las citas manualmente y eh, eso tenemos que tener cuidado porque si editamos, como veis, esto las citas cuando las introducimos se sombrean en, en LibreOffice se ve así directamente, pero en, en el procesador de texto de Microsoft, si pincháis, pues veréis que se sombrea. Eso es porque es. Un, un formato, ¿vale? y entonces eso si lo editamos manualmente se perdería la, la utilidad de la automatización del formato entonces, lo que quiero explicar ahora es el siguiente, este botón de aquí que es Merge Citation, ¿vale? que también os aparecerá en, en el otro procesador de texto, entonces Merge Citations eh, se utiliza para fusionar cita ¿eh? entonces Puede ser que vosotros hayáis escrito un párrafo o una parte de vuestro documento, hayáis incluido eh, una, una cita eh, y luego, pues, a, a posteriori, pues, habéis usado, introducido otra cita y ahora, pues, queréis fusionarla. Bueno, pues, si las seleccionáis, las dos, y le damos a Merge Citations, ¿me veis lo que me ha hecho? Me ha fusionado las dos citas y me las ha puesto en un mismo par de paréntesis separadas separadas por punto y coma y ya me la ha añadido perdón a mi bibliografía ¿vale? que yo voy aquí escribiendo ¿eh? fijaros qué maravilla voy a voy a poner esto en negrita ¿eh? para que se vaya un poco viendo cómo vamos haciendo este trabajo ¿okay? el estilo si queremos ver aquí nos dice si queremos cambiar de estilo vale que probablemente me llevará a mendeley veis me lleva a mendeley me abre la ventanita y yo puedo por ejemplo cambiar voy a poner el estilo de nature use this style down y en teoría veis lo rápido que me ha cambiado esto es una maravilla porque eh, me ha cambiado rápidamente de un estilo a otro incluso el, veis que el tipo de cita fijaros lo que cambia porque en este caso me ha puesto unos supra índice ¿sí? y ya me ha ordenado la bibliografía de manera numérica ¿Sí? en este caso pues este estilo veis por ejemplo por pues los, los títulos de revista los pone abreviados ¿Sí? bueno puedo cambiar en cualquier momento esto es muy interesante pues por ejemplo para los investigadores que presentan manuscritos a revistas se lo rechazan luego lo presentan a otras por ejemplo y le piden otro tipo de estilo pues se puede cambiar automáticamente y fijaros el trabajo que nos ahorramos y hoy en día pues es una tontería hacer las citas y la bibliografía pues, de manera manual si en algún momento, pues algo va despacito, pues le damos aquí a refresh, ¿vale? Eh, ¿vale? voy a cambiar de estilo para que lo veáis en... Para que lo veáis en... En autorfecha, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos a poner esta de... No sé si este estilo es autorfecha, no, este es numérico. Bueno, pues vamos a poner el... Eh, vamos a poner el, el APA otra vez vale? usamos este estilo veis lo cuento que se cambia también en la versión escritorio fijaros, en, en, si usáis el procesador de texto de Word tendréis un botón que es eh, Edit Citation ¿vale? aquí no está Bueno, pero no pasa nada porque lo que haríamos sería lo siguiente ¿vale? voy a quitar esta cita imaginaros que cuando insertamos la cita por ejemplo Ah, un capítulo de libro bueno, venga, este mismo no pasa nada un capítulo de libro, vale, fijaros. si queréis, eh, en una, antes de introducir la cita ¿vale? podéis hacer clic sobre la cita ¿vale? y se os activa la, la, lo que es la, el editor de las propias citas ¿eh? hacéis clic sobre ella entonces eh, fijaros que yo puedo en un momento dado si yo estoy redactando eh, yo puedo es decirle que me excluya el, el autor de la cita porque yo lo voy a meter en el párrafo e incluso yo le puedo poner el número de página ¿eh? Donde, eh, de donde yo he obtenido esa información le digo ok ¿veis? claro, me ha, sub, me ha excluido el autor porque aquí se supone que yo voy a poner eh, según según él voy a mirar eh, porque ahora no me acuerdo cómo se llamaba el autor no, no sé si era Kim según Kim ¿vale? y ahora yo puedo poner aquí y ahora ya pues sigo escribiendo Uy, un poquito según Kim eh, bueno, no sé por qué no me deja eh, según Kim eh, podemos observar ¿vale? entonces lo que hemos hecho es previamente hemos excluido el autor de la cita lo hemos incluido en el párrafo ¿vale? y, eh, y mmm, de esta manera nos mantiene el formato de la cita incluyéndole además la página y nos mete la, eh, la, la, la referencia bibliográfica en nuestro documento vamos a fijarnos un poco en el panel de detalles eh, porque me gustaría eh, explicaros que junto al panel de detalles eh, independientemente de que tengáis el pdf o no podéis mm, guardar la, la referencia bibliográfica eh, pero um, eh, también eh, imaginaros que tenéis la referencia bibliográfica y después el PDF lo tenéis a posteriori. Pues en el panel de detalles, en todas las referencias tenéis, ¿ves? Este campo, os lo voy a enseñar en una referencia que no tenga yo, por ejemplo esta, Veis, Aquí no tengo yo el PDF, ¿por qué? Porque no te aparece el icono pero yo en esta referencia yo puedo irme, imaginaros que lo obtengo a posteriori pues yo puedo directamente ¿eh? hacer clic aquí y ya lo añadiría ¿eh? y ya lo tendría junto a mi referencia os voy a enseñar un ejemplo muy sencillito de, para importar, de cómo nos importaríamos desde mmm, de los ficheros que os he explicado de, de importación, ¿eh? es decir, desde una base de datos podemos importarnos en un momento dado un, un listado completo de, de, de referencias, ¿vale? Entonces, lo que, vamos, lo que os voy a enseñar ya prácticamente para finalizar es eh, cómo eh, trabajaríamos con esa importación. En muchos casos eh, pod podemos guardar con según qué fuente de información utilicemos, podríamos guardar con web importe. Siempre vamos a poder guardar con el PDF. Pero, <coughs> perdón, en algunos casos, pues no tendremos más remedio que utilizar el, este fichero que os he indicado que se llama GAIS. Entonces, lo que vamos a hacer os lo voy a explicar porque desde el catálogo Fama lo podemos hacer, ¿vale? entonces voy a hacer aquí una búsqueda de información ¿vale? voy a buscar por ejemplo eh, bioquímica uh, venga, bioquímica experimentos mismo que ya la han buscado ¿vale? y ahora vale. imaginaros que este, os interesa este documento que se llama bioquímica experimental pues mirad aquí en fama y esto puede ser interesante que lo conozcáis veis que tenemos aquí un botón directo que pone exportar RIS ¿vale? Mendeley entonces este es el formato tanto RIS como BibTeX son formatos eh, que se consideran eh, estándar para trabajar con gestores de referencia ¿Vale? y os lo vais a encontrar en otras eh, bases de datos o fuentes de información, entonces yo lo que voy a hacer es imaginaros que yo quiero este, este documento lo quiero añadir a mi a, a mi biblioteca en Mendeley pues entonces yo hago clic aquí, ¿vale? La, os dejáis la configuración esta que aparece y le dais a descargar. ¿Vale? Fijaros que me ha descargado, lo veis aquí abajo, un fichero que debéis de fijaros en el nombre. Eh, aunque ya después, pues si trabajáis con dos o tres bases de datos que son las más frecuentes, pues esto realmente, pues al final ya lo hacéis automáticamente. Bueno, veis que el fichero se llama primo Rich sport. Vale, entonces yo ahora me voy a Mendeley Escritorio, me iría a, ver, a File y le digo eh, Importar y elijo en el formato de importación elijo el fichero RIS. Y ahora en Descargas, aquí lo tengo, le, lo selecciono, le digo Abrir y ahora, ¿veis? Fijaros, lo que ha hecho es subirme el, eh, la referencia, del, aquí lo tengo también, en los, recientemente añadido, a través de ese fichero RIS, que lo que hace es una importación. Yo lo he hecho con uno, pero puedo tener, como he dicho, 25, 50, etcétera. <coughs> Perdón, a veces las bases de datos ponen limitaciones, etcétera, Pero eso depende de con qué fuentes trabajéis con qué bases de datos bibliográficas trabajéis que tenéis algún problema no sabéis bien cómo guardar pues contactáis eh, con la biblioteca o conmigo personalmente de todas maneras tenemos muchos también tutoriales e información en todas las guías que os he ido mostrando al principio ahí tenéis también pues cómo importar cómo se import importa con cada base de datos etcétera por ejemplo dialnet eh, funciona también con RIS y creo también con BigTest Normalmente, lo, eh, la, si os dais cuenta, aquí tenemos en importar, tenemos también el, este formato Big Text. también se puede, eh, para aquellos que utilicen látex, podían trabajar con eh, Mendeley y con látex, exportándose las referencias a, a látex en este formato eh, Big Text, vale Y luego también fijaros que... Eh, ay, perdón. Eh, desde file export también eh, podríamos exportarnos eh, desde mendeley por ejemplo a, a otros gestores ¿Mm? si hay bueno alguno que trabaje con dos gestores yo por, pues podéis exportaros la, la información de uno a otro ¿Mm? eh, la biblioteca de la universidad de sevilla os, os ofrece o básicamente los que más utilizamos son mendeley y el note BASIC que está disponible de manera gratuita, pues dentro de la base de datos website. Eh, la diferencia es que nosotros eh, tenemos acceso a el NOTE online, ¿vale? No a NOTE escritorio. ¿Mm? Bueno, <coughs> pues creo, <coughs> perdón, que no se me olvida nada. Eh, espero que, que, que hayáis aprendido eh, a usar el, este, el gestor eh, y bueno, a, espero que lo integréis en vuestra elaboración de, de trabajos y ahora eh, voy a continuar, eh, ya aquí finaliza el curso eh, muchas gracias por vuestra atención